Soy técnico en la empresa. Empecé mi emprendimiento hace unos 9 o 10 meses. Eh, me dedico al diseño y a la construcción de calzado artesanal, algunos de mis empresas. Eh, me decidí porque estaba un poco inconforme con mi trabajo actual y porque quería un trabajo más independiente que depende más de mí. Así que vendí mi moto que tenía, me compré las máquinas y empecé a hacer zapatos en base a eso, bueno, elegí el entendimiento que quería había varias alternativas y la que más me pareció fue esta. tomé los cursos que fueron necesarios para aprender a construirlo compré las máquinas que eran necesarias y bueno, ya arranqué eh, lo que más tiempo me llevó fue la planificación tengo escrito un plan de negocio que tiene como 40 páginas con todo el diseño y todo, con todo armado a 5 o 10 años así que esa fue la parte que más tiempo me llevó y conseguir la financiación. Aparte de eso, todo va a salir Primero, que es muy difícil encontrar un hombre para tu, tu entretenimiento que sea pegajoso y que, que guste y que llame la atención. Tienes que encontrar un montón de cosas de por medio. ¿no? Y a vez, es este pajarito, en realidad es un ave parecido al halcón, eh, que se dedica a cazar en los bosques. Entonces tiene un formato en su estructura, en la cola, en las alas, que lo hace re habilidoso para volar en el bosque y cazar rápido y es súper sorpresivo para cazar. Entonces tenía un montón de, de características del pájaro que me remotivaban, o sea, reinspiraban para el emprendimiento. O sea que por ese lado me cerró un montón. Y después me puse a buscar también, oiga, cada palabra que yo se me ocurría, buscaba a ver si estaba disponible en la página web, un montón de cosas como para no tropezar tema adelante. Y bueno, buscándome me enteré que hay unas de futbolistas que se llaman el nombre de esa isla tiene eh, varias historias atrás. Eh, una de las historias dice que había un barco, que es la que yo tomé, que había un barco mercante que se había extraviado en el océano cerca de Portugal y pasaron días y días y no encontraban eh, cómo llegar a la tierra firme. Hasta que el marinero que está arriba en, el, en la cantita de esa vista del máster, ve un conjunto de estos pájaros volando en el círculo lejos y entonces se da cuenta que abajo había tierra. Dice Azores con esa expresión por esos es símbolo, como siendo tierra a la vista. Entonces yo lo re vamos a decir, y entiendo que yo elegí mi camino es emprender. O sea, mi tierra a la vista, como para el pirata, sería mi emprendimiento. O sea, ese es el camino. Así que bueno, todo esto está metido adentro. dentro. <risas> ah, para este año tengo un planificado, bueno, un proyecto que tengo con el jugador a la yo voy a poder comprar unas máquinas que me reducen un montón el tiempo de trabajo eh, y aumentan un montón la capacidad de producción con lo cual posiblemente pueda contratar personas eh, y ya sería una empresa mucho. en fin, así que bueno, esas son las expectativas y respecto a qué, qué actitudes o capacidades tiene que tener una persona hay que ser recontra perseverante hay momentos en los cuales tienes que tomar decisiones críticas que podés romper todo lo que hiciste, todo lo que estás haciendo o te puede salir bien y tenés que tomar la decisión y no hay más que la tome por vos, o sea, es responsabilidad tuya eh, en ese momento, bueno, vos tenés que tener muy claro cuáles son los objetivos de por qué estás haciendo lo que estás haciendo mi objetivo de querer salir del trabajo me ayuda un montón porque como la paso mal de mi trabajo eh, estoy todavía acordándome que tengo que meter pila a eso eh, y el objetivo de crear de este trabajo también me mueve un montón así que le pongo muchas pilas para que la empresa sea lo más cuarto posible en el futuro ¿no? eh, o sea que bueno perseverancia voluntad yo no me consideraba una persona perseverante antes de esto no era muy disciplinado eh, pero cuando ya las cosas dependen de vos y, y es tu plata y te das cuenta que puedes romper todo un esfuerzo enorme que has hecho eh, como que sale adentro no tenés muchas alternativas o lo haces o te quedas en el camino así que bueno por ahora el hijo sigue haciendo esto. ¿por qué deberían hacer esto? Primero, porque es muy divertido. Segundo, porque en un trabajo formal lo único que podés llegar a pretender es seguir siendo empleado. Eh, no tenés la posibilidad de crear cosas con tus manos, no podés crear puestos de trabajo ni mejorar la calidad de vida de otras personas. En cambio, si vos tenés tu emprendimiento y tenés esas expectativas, eh, tenés una posibilidad por lo menos de hacerlo. O sea, depende de vos y de las herramientas que tengas al, al alcance, en este caso la universidad, tiene un montón de herramientas, el Ministerio de Desarrollo también eh, y todo lo que vos le puedas poner en el emprendimiento hace que tengas posibilidades reales de cambiar la calidad de vida de las personas que en un emprendimiento, un, en un empleo común no podés.